Segovia, primera vez que venimos a Segovia Los Blancos. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estamos por acá, pero nos sentimos muy complacidos, muy agradecidos y esperamos, bueno, que nos vuelvan a invitar para compartir y ponerlos a bailar con el sabor de Los Blancos. Sí. Pero que es un matón, y está bronco. Que Segovia es un municipio muy lindo, muy hermoso, con gente muy querida. Solamente estaba estigmatizado porque mostraron las cosas malas que pasaron en muchos años. Segovia es un pelo echado para adelante. Pueblo minero, trabajador, honrado, gente muy honesta para trabajar. El Segovia es totalmente distinto, Segovia es un municipio que está creciendo, está avanzando y sigue teniendo esa calidez en el ser humano, en el segoviano y que aquí la gente puede venir tranquila. Una gente emprendedora, trabajadora, muy animada, bastante. ¿no Podemos decir que esto vivió una completa transformación y Segovia es un municipio hermosísimo para visitar. Usted viene a Segovia y no se quiere volver a ir porque la gente Segovia muy es muy humanitaria, la es la muy respetuosa, la hay la buena cultura. cultura. Quiero decirle a todo el pueblo segoviano, a los que vivimos acá y todos los que han llegado en este momento, una feliz Navidad y un próspero, que lo pase muy bien. Feliz Navidad para todos y próspero año 2020. Que tengan un, un feliz año muy bonito. <música> Una Navidad tranquila en paz y que uno se combinó lleno de ¿eh? Que Es una Navidad celeste para todos es agoglas. Que esta Navidad nos disfrutemos en paz y en familia. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.